En Cabay, Angélica María Ek, Cancapchen, Tuchcali, Hopelchen, Campech, México. Mi nombre es Eduardo Herrera Pinillo, soy representante legal del Consejo Comunitario Renacer Negro en el Departamento del Cauca, municipio de Timbiquí. Alejandra Llano, de la Organización Nacional Indígena de Colombia, en la Consejería del Territorio. Ewa Isbexkena, Ayamipa. Rafael Delgado Zúñiga, del pueblo Bribri, del Pacífico Sur de Costa Rica, pueblo de Cabagra. Queren Pampey periodista, Che Ayú, Bolivia Chechere del Cimedina, Ayúco Intercambio de experiencias, el idioma que yo hablo en la mañana se saluda Puama. En la tarde es Karuma y en la noche es Kuntuma. Mi nombre es Eider Flor, Texas del territorio Nasa de Cerro Tijeras, ubicado en el municipio de Suárez, Cauca. En se de Chansai. Muy buenas tardes para todos ustedes. Los dos de soy del pueblo arhuaco, de la Sierra Nueva de Santa Marta. Saludos a todos y que estén bien. Los pueblos indígenas están estableciendo estos protocolos en muchos lugares del mundo, principalmente en América Latina y América del Norte. Y ahí citamos ejemplos de Belice, Bolivia, de Brasil, Canadá, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay, Surinam y los Estados Unidos. Entendíamos que estos protocolos son un instrumento importante para preparar a los pueblos indígenas, para preparar los estados y otras partes a fin de participar en un proceso de consulta o de consentimiento libre, previo e informado al enunciar cómo, cuándo, por qué y con quién se ha de consultar. El establecimiento de estos protocolos es un instrumento que da poder a los pueblos indígenas y guarda estrecha relación con sus derechos a la libre determinación, a la participación y el establecimiento y mantenimiento de sus propias instituciones de tomas de decisiones. Para decir exactamente qué se hace y qué no se hace en el territorio ancestral de la Sierra Nevada y lo que se hace, cómo se hace, cuál sería el, el, el los procedimientos para hacerlo. Es fundamental porque las comunidades en Colombia están amenazadas por grandes proyectos y las capacidades de las comunidades frente a estos grandes poderes que tienen además de la fuerza, de la economía, las armas, frente a las consultas populares es una relación desigual y desventajosa y creemos que los protocolos pueden ser un instrumento que ayude a equiparar y a fortalecer las comunidades para entrar en este diálogo y en la consulta con los proyectos que lleguen a sus comunidades. Este es una una demanda histórica que hacen los pueblos indígenas de toda la región en el caso de costa rica pues es una necesidad eh, de que los indígenas eh, establezcamos una relación de diálogo los protocolos para nosotros son un instrumento que nos permite fortalecer la capacidad de gobierno propio en las comunidades, fortalecer la participación. Es un instrumento de gobernanza que tomó mucha importancia, no solo en el ámbito tradicional, sino en el caso de Colombia, en el ámbito del acuerdo de paz, que tiene un capítulo étnico y que establece el tema de, de la consulta como una salvaguarda. Los pueblos deben ser consultados de acuerdo a sus instituciones y sus propios procedimientos. El grupo de seguimiento del convenio 169 ha dicho que las consultas deben ser, primero, de buena fe, segundo, con información amplia, suficiente y oportuna, tercero, fortalecer el diálogo intercultural, cuarto, ser oportunas, es decir, antes de que se desarrollen los proyectos y asimismo atender al principio de pluralismo jurídico a través de la legitimidad basada en las instituciones representativas tanto de los pueblos como del gobierno en muchos casos para nosotros establecer las salvaguardas territoriales en todas las, las acciones o las medidas que el Estado puede afectar. Los protocolos nos parecen que una vez hechos, y formalizados y presentados para el Estado, crean las condiciones para un buen proceso de consulta, para un proceso de consulta menos desigual entre el Estado y la comunidad. En el marco también del derecho a la participación, se ha convertido en el pulso más importante de negociación entre el Estado a través de su gobierno y las comunidades étnicas. Y el protocolo, el derecho de consulta, a gente vê como una de las herramientas, ella no viene para solucionar todos los problemas, pero al menos una janela, una puerta, para que a gente pueda tener un diálogo serio y de buena fe. Alrededor casi de tres años, <coughs> trabajo muy arduo con la comunidad, eh, con los Tehualas o los mayores o saberes ancestrales primero preguntando si era viable que hiciéramos el protocolo que no. Para esto se, se tiene conocimiento de todos los sabedores, de los curanderos, de las parteras, de, de los mineros, de los pescadores, todos los sabedores que conforman eh, nuestro colectivo. Tenemos reuniones a nivel comunitario y hay hombres, mujeres, jóvenes. Nosotros trabajamos eh, los estatuyentes. Este es nuestro Estatuto Autonómico de la Autonomía guaraní charaway Nosotros ahí trabajamos entre mujeres, jóvenes y personas mayores para poder poner nuestra misma ley y poder trabajar nosotros como pueblos indígenas. La elaboración de un protocolo es una oportunidad para que un pueblo, una comunidad, conozca sus derechos, su derecho a consulta, conozca la obligación Estado de consultarlos. El territorio de Cerro Tijeras cambia de la estructura de gobierno prestado, o sea que se llamaba antes gobernador, capitán, alguacil, ya se basó bajo el marco del gobierno ancestral y eso nos ha permitido que a este junio que pasamos se eligieran las autoridades bajo lo que quedó establecido en el protocolo. Hoy se llaman ya no gobernadores sino sadhus del territorio y ucawes. La pirámide ha cambiado, ¿no? Ante el alcalde estaba arriba y abajo estaban las bases, en cambio ahora las bases están arriba y los alcaldes estamos abajo. Yo no puedo definir ningún recurso económico, público que no le pueda consultar a mí, a mis bases. Y el protocolo de Montaña Magnaval, que es esa comunidad tradicional de pescadores, de tuberiños, que no es una comunidad indígena, no es una comunidad de afrodescendientes, es una comunidad de pueblos de, del bosque, que no son ni unos ni otros, pero que tienen un modo de vida tradicional eh, que ha reconocido una legislación brasileña, pero al cual se le estaba negando el derecho de consulta fue contestado con la elaboración del protocolo. Si nosotros no tenemos escrito unos procedimientos para intervenir en territorio, ese líder es vulnerable. A ese líder lo someten amenazándole la familia, lo someten de muchas maneras, de que nosotros sabemos cómo proceden los grandes empresarios en este país y es un ejercicio de autodeterminación legitimar a través de los protocolos eh, esta esta facultad y esta autoridad política que tienen los pueblos indígenas de ejercer su derecho eh, dentro de sus comunidades supone un desafío de, de interacción en el diálogo entre el estado y los pueblos indígenas para construir eh, Conjuntamente. Hay que seguir posicionando y exigiendo o solicitando para que se vaya, se pueda implementar de manera efectiva. El protocolo autónomo. El principal desafío de las normas internacionales de derechos humanos que tutelan a los pueblos indígenas es el de interiorizar esas normas. Mirar los distintos instrumentos como los protocolos desde las representaciones socioculturales de los propios pueblos indígenas. Logrando que los protocolos no solamente sean un instrumento para relacionamiento hacia afuera, sino también un instrumento de consenso interno y de apropiación. Y en la medida que nosotros avancemos, en la articulación a partir del derecho constitucional y a partir de los diálogos con el Estado, nosotros vamos a poder apropiarnos de estas herramientas, vamos a poder fortalecer nuestras gobernanzas y vamos a seguir, continuar transformar nuestras realidades y también demostrando ¿no? a los a los pudientes como decimos nosotros que nosotros como indígenas podemos hacer gobernanza y más que todo como mujer también con mucha más responsabilidad llevar adelante este gobierno indígena pero más que involucrarlo dentro de la carta política de un estado de un país es que se vuelva operativo se respete realmente la decisión de los pueblos como tal para poder seguir perviviendo en esta diversidad étnica y cultural que tiene Latinoamérica. Lo cierto es que somos un solo pueblo indígena, el pueblo indígena de la Yala, Y en ese sentido nuestras luchas son comunes. Nuestras realidades sociopolíticas y jurídicas con la conformación de los estados nacionales si bien son un poco distintos, en el fondo nuestra esencia y nuestras reivindicaciones y luchas terminan siendo la misma.